y compartir el del equipo táctico uh, y fanos. gracias a todos los amables televidentes que nos sintonizan cada mañana en, de mañana eh, quiero que producción eh, de, en, en el máster me pongan una imagen de una invitación que he mandado al whatsapp en el día de hoy estamos convocados por el candidato a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista y Juntos Podemos, la coalición de partidos, este martes 17 a las 4 de la tarde, donde la Fuerza del Pueblo, Fuerzas Aliadas, tiene el honor de invitarle a la rueda de prensa, donde se darán a conocer los candidatos a regidores y regidoras, y la vicealcaldesa y el alcalde de San Francisco de Macorís. En esta actividad contaremos con la presencia de cada uno de los regidores, que es la propuesta que hace Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados, en Manuel Trinidad encabezando esta boleta, y allí estaremos compartiendo junto a Manuel en mi condición de candidato también a la regiduría, acompañándole en su boleta y dejándola abierta entonces nuestra participación como candidatos. Es una buena oportunidad porque <coughs> de esta forma se van ajustando a tan corto tiempo y luego de tanto, eh, dificultades para ponernos de acuerdo ¿y por en qué Lionel no viene a presentar a los, a los candidatos? eso será en otra etapa como en otra etapa, en otra etapa. esta ya hora no de etapa, presentación no no porque bueno, a ver es quien? una es una ahora posición de la, de la estrategia de la de la, la de la, de la, la, pos, de la, la estrategia va, del partido. Va, en ¿no? esa parte yo no llego pero porque verdad? no he pero participado eh, de eh, la Claro. tiene que meterte en eso Claro, eso no, claro, es una claro, estrategia. Pero eso es una estrategia de ellos, de su partido. No, que es lo que le interesa a la gente. Pueden hacer lo que entiendan y presentarlo. Ellos entienden el mundo bien y lo Pero ellos pueden entender que Lionel no es necesario ahora en esta etapa. Venir para acá, Oye, no, no, no, eh, Francia, hay miedo. No que hay era? ningún miedo. Ustedes saben que este partido inició grande ah. y los partidos aliados hemos demostrado de que, aunque somos, hemos sido ah. partidos de emergencia, como ¿Cómo dicen, emergente. Cuarenta emergente. Emergente? emergente 42 años tiene la fuerza, la, la, la el partido 39. de Vinci. 39 años. Sí. De todas maneras, estamos, estamos, no eh. estamos compartiendo esta información para que nos acompañen a las 4 de la tarde y a partir de ahí estaremos desplegando las estrategias políticas que ha de, de, de llevar la fuerza del pueblo, los partidos aliados y los candidatos en San Francisco de Macorís. Esta es una etapa, una primera etapa como dije, que corresponde a lo municipal, apenas 60 días. Mira, a propósito de la Fuerza Nacional Progresista, mm -hmm. en el 2005, un Ahí día va. como hoy, la sí. Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia anula la calificación penal dada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional a la demanda por difamación depositada por el senador Hernani Salazar, es. Simó contra el doctor Marino Vinicio Castillo, pero ratifica la condena civil al pago de un millón de pesos. Sí. Un millón de pesos. Esa decisión el se dio sí. en el un, un millón día, de pesos la, la Cámara Penal. fue una llamada. Eh, fue Angelán de la corte de la Suprema Corte de Justicia, de Justicia Cuate, sí, Cuate, sí, que Hernani sí, tenía sí, privilegio Buenos días. Era el senador. Sí. Y estaba demandando al doctor Castillo. Exacto. el tiempo, Hello. Sí, no no es. hay privilegio de jurisdicción, lo conoció Ángel Casanova y no, si lo conoció en un tribunal ¿no? de primer grado. Bien, ¿Sí le Bien. escuchamos. Adelante. Sí, sí. Andan voces, andan voces del mismo programa que impiden que uno desarrolle la idea que quiere Así terminar. es. De todo modo, para terminar, yo sí, quiero fue, felicitarlo a todos y cada uno con motivo de estas navidades. Muchas y gracias. A, eh, es el doctor Matefuer. Ah, el doctor Matefuer. Si saben de invitarnos a, a que. Gracias por su llamada. Eh, para, no para orientar en el caso de Nani Salazar... Sí, el que Vincio tiene Castillo. privilegio de jurisdicción era el Nadi, no Vincho. Correcto. Correcto. Ah no, el privilegio no, de no jurisdicción se aplica cuando tú eres eh, el, la el, parte que eh, Sí, casa, pero Bincho ¿sabes? no era vice él era él era no sea, control de drogas? viceministro, eso, algo así. Pero, él cargo, era viceministro. Su cargo no tenía eh, la legalidad para auto entonces se le Pero en principio la llevaron lo, lo llevaron le por fue eso. condenado Vincio Castillo No no no tú no estás sí, oyendo condenado. que fue, sí, fue su condenado. No no no civil, no la sí, parte no, no, la, la, la parte civil la Pero fíjate civil, una cosa ya, ya tú condenado. lo dices con tanto gusto mira Pero la verdad Pero escucha no te pongas bravo lo que fue condenado o sea tú no puedes venir a decir ellos son los que han consumido su turno no me pongas cinco la Corte Interamericana de Derechos Humanos Ajá pero tú estás viendo lo que yo y llevo una llamada Pero el programa no es interactivo ah. No, todavía yo no lo he hecho Porque yo lo que estoy invitando A esta Oja, tarde no, a de nosotros estamos ayudando A hacer tu Amado Aprovechó una efeméride Nosotros te estamos ayudando A hacer tu hora este oye Oye Déjame explicar Dando el tema Los 10 minutos míos en una Francia Hay ya, un, un Problema resuelto Hay un caso Para explicarte esto Hernani Salazar Demanda a Vinci En difamación en julio sí. Es descargado En lo penal Y Angelán Casasnova, que de hecho a la sazón era parte de la Suprema Corte de Justicia, Eglis Smuldo, la esposa del Nani, y Angelán Casasnova ha sido una juez, Dependiente de esa estructura ah, en ese está momento. Está diciendo vaina que no, no, no, no Espera, eso, no eso fue muy irresponsable Espera, de tu eh, parte. Eh, no, no, no, no. Bueno, irresponsable y con todo y Gracias. gracias. Esto, favor, sí, favor, sí, costo, claro. eso, pero escúchame. El juicio en primer grado lo conoció Ángel Casanova, papá. Sí. ¿Cómo tú me vas a decir sí. que, que, que Entonces, era? Entonces, no, no, el la parte del dolor familiar. ¿A dónde tú has visto y a dónde se computa? Y en la Corte fue que le, le okay. aplicaron. Okay. Y lo que hicieron, Francis, fue que aplicaron un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice... Que a, los periodistas, no, que a los periodistas no pueden ser condenados por los en delitos de difamación penal. e injuria, que eso debe ser eliminado porque eso se llama leyes de desacato que atentan contra la okay. democracia. Entonces, no, de de todas maneras, manera, no, vale, claro, claro. claro. toda manera, yo pero sostengo lo que he dicho. No, yo no, sostengo no, lo que he dicho. No. Aunque ustedes me han llevado a un tema así que no, no corresponde, no, no. pero nadie conoce un texto legal donde se castigue el tormento familiar. Un millón de pesos que el doctor no apeló, prefirió pagarlo con un libro que se llama El Pero no el podía apelar el juicio porque fue una apelación que lo condenaron. Pero escúchame, escúchame, escúchame, escúchame. No quiso Estoy seguir escuchando. el proceso. Ahí es que el doctor hace el remolino del juicio, un libro que dejó más del millón de pesos. Y con eso se pagó. Pero no importa, no, condenado pero como quien. No, no Está, está condenado, condenado como difamador. Condenado como no, falso. Sí, claro, sí, falso. Sí, raro, falso. Ahí no hay difamación. Sí, sí. Claro, Porque lo claro, penal es lo que infamador. lo castiga. Lo civil no castiga. C claro que claro, no. no, claro, no que claro que sí. ¿A dónde tú encuentras que el tormento familiar como un castigo? Claro que sí. El tormento familiar es un castigo. Se lo dejo de tarea. 1382 del Código Civil. Búsquenlo. Todo hecho de un hombre que causa un daño a otro, porque la casa pasó a claro, En El claro. tribunal, donde bueno. tiene que demostrarse, claro. porque de no es un manera, problema de demostrarse lo a ti, de demostrárselo a los jueces. El, oye, claro. De todas maneras, mi tema es. Déjenlo que desarrolle su tema ya. Como ya yo tengo 10 <risa> <diez> minutos más. <risa> eh, en, la, en la vida local, uno encuentra en estos temas. Eh, porque si uno lo encontrara con debates responsables. Pero no de odio. No de No de odio. Ni de, de, de, de, de deformación saludos. personal. Que no vienen Ferrer. al caso. Las deformaciones son eh, hacen estridencia cuando se involucran en esto. Miren. La, la parte fundamental de, de lo que quiero es conversar en lo municipal que viendo la posición del Estado manipulando la, el presupuesto y dejando entredicho la precariedad del municipio a partir de 2020, con 38 mil millones de pesos menos, como si se pudiera manipular las necesidades en los municipios. Recuerda puede del... dijiste ahorita que hay un contrato social, así que no te y sí. ahora, no te contradiga. No. Si sí, el gobierno lo hizo, está bien hecho. Según usted, no, como yo hablé no. de más veces. No, no, no, Estamos en el contrato social y es bueno no. vivir en leyes. Bueno, lo que pasa es, leyes, tráguese que... la hora y no diga nada. <ríe> está bien. Ahí. La parte es que el contrato Míralo social ahí, se refiere hora. a la sociedad, porque el Estado no tiene dinero. Coja, coja el Estado hora. es el producto de la, de la rueda movil, o movimiento de lo que consumimos, y de ahí se reparte la canasta, aunque en este periodo hemos visto con mayor esplendor cómo la canasta, el político, la subdivide a su antojo. Decía Fulvio que hay una cantidad de dinero impresionante, sin ningún tipo de nombre, es decir, sin ningún tipo de asignación como establece la norma, y esto pareciera que se está burlando la ley desde el propio Estado. ¿Cómo hacer para reaccionar a una sociedad que la están estrangulando, que le están reduciendo la oportunidad de desarrollarse? En un año donde se supone vamos a tener cambios en las alcaldías del país, donde va a haber equilibrio porque va a haber cambio en lo congresual, donde no se va a tener a un hombre con todo el poder absoluto hasta para disponer de un presupuesto en la forma que se está disponiendo. Es decir, cuando esto sucede, estoy advirtiendo que ciertamente nos están colocando a los municipios en una desventaja para desarrollar a plenitud cualquier política o cualquier estrategia de desarrollo en lo local. Vimos ayer cuando, no sé, daban declaraciones acerca del presupuesto de, 200, de 327 mil... 327 de, millones. De 327 millones. Yo decía, ¿cómo es posible? Decreció porque tuvimos un presupuesto mayor anteriormente. Pero comprendo ahora que la alcaldía está sometida a una reducción importante desde el año que pasó. Y a esto no le advierto que hay de recaudaciones propias, porque solamente con recaudaciones propias andaba por los 31 millones de pesos. Y para nosotros resulta que el municipio estaría recibiendo lo que recibía hace cuatro años atrás, por este, este monto de 1.6. Eso ponen desventaja para desarrollar cualquier estrategia. ¿Y qué han municipal. hecho los partidos políticos para eso? Nada. Entonces, ni he escuchado a ningún entonces, candidato, entonces, ni en Santo Domingo, ni aquí hablar y advertir y es lo que yo, me, a mí me preocupa y espero que haya discusión en el Congreso advirtiendo de estas de estos datos que arroja el nuevo presupuesto y mm. Todo por salvaguardar o sea, la visión. O sea, lo que tú quieres decir, interpretando yo aquí como, como teleoyente tuyo, sí. es que el gobierno tiene una estrategia de reducir los fondos que le va a dar a los municipios porque ellos saben que van a perder la mayoría de ellos y quieren que esos municipios tengan problemas. ¿Eso es? Más o menos. Okay. Entonces, a todo Entendré. esto, me preocupa también que el debate no haya llegado a la mesa de lo público. Pero el debate consciente de estas realidades para advertir en qué condiciones estaríamos recibiendo un ayuntamiento y en qué condiciones se está desenvolviendo. Esa es tu preocupación. Esa es mi preocupación. Entonces, porque se supone que yo tengo como municipalista que advertir, porque no es simplemente procurar ganar y llegar ahí. ¿Qué es lo que vamos a dirigir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? con la inversión del, de, que debe hacerse en el pueblo, la sostenibilidad de los parques, la sostenibilidad de los cementerios, la sostenibilidad de las áreas que son ¿Quiénes más han planteado esto, aparte de, de Yo, que lo digo ahora? A nivel nacional no, no se ha referido. Ya a esto? se ha reportado Wadi Tavera, okay. que es asesor del PRM de, okay. en materia municipal. municipal. Y yo ya en materia ahí ahí. municipal de la política. Por fuerza eso pregunto, pro, porque posiblemente no, no pase, no, quede así. Definitivamente, yo creo que si no se arma la discusión en este día, va a pasar como el gobierno lo ha presentado. No va a pasar nada, eso se va a quedar así. Se va a quedar así. No son, pero nadie no solamente queremos asistir no a competir y ganar una alcaldía, pero no nos estamos ocupando de los asuntos de las alcaldías. Y ahí es la preocupación. ¿Qué sentido tiene competir? ¿Qué sentido tiene si usted no está al tanto de la realidad que está padeciendo los municipios? Por eso decía, bueno, pues ya yo no puedo atacar a Alex Díaz, que hoy presenta un presupuesto que yo entiendo está ajustado a la capacidad que tiene el Ayuntamiento de San Francisco. De hacer lo contrario, estaría siendo un presupuesto eh, utópico, deficitario, como y el sin ninguna respuesta el gobierno. ¿Eh? Como el que está presentando el gobierno Igualito sería De mañana